Wow, esto es lo que es estar en el lanzamiento de una nave espacial. Este es el lanzamiento del rover Perseverance. Y el helicóptero Ingenuity Ahora se embarcan en un viaje hacia el planeta Marte Y eso es simplemente emocionante, gente Es la primera vez que presencio el lanzamiento de una nave espacial Hay un aire de soledad aquí, me siento que soy el único La nave espacial está justo ahí delante, por ahí en algún lugar, no sé Voy a apuntar prolongadamente Y claro, miren, miren, santo cielo, santo cielo, miren eso Eso es fenomenal Realmente increíble. ¿Tienes algún consejo para mí en términos de lo que debería estar buscando o consejo que le pueda dar un primerizo así? Es realmente interesante para mí lo emocional que resulta esto. Bueno, básicamente lo que ves, lo que verás es casi como un milagro. Primero oyes la cuenta regresiva y de repente ves que esta luz se eleva envuelta en medio de especie de nubes y notas que no hay ningún sonido. No se escucha nada hasta que de repente se siente algo que remece el cuerpo claramente porque el sonido se propaga más lentamente que la luz. Entonces el boom sónico te sacude, te estremece, y es casi como vivir una experiencia fuera del mundo del que eres parte, realmente, esa nave está despegando y saliendo de la orilla del océano cósmico, así que para mí es como si vieras que se perfora un agujero en el cielo. Realmente increíble. Ahí lo vemos ahora, dirigiéndose hacia el este. Sentí una experiencia similar hace años, cuando vine a ver el eclipse solar. Hay pocos momentos en la vida de intensa emoción similares. El eclipse fue uno de esos momentos para mí, y viendo ahora este lanzamiento del cohete hacia otro planeta, simplemente golpea tu mente, te saca de la rutina, de tu realidad fundamental. Cuando ves algo como esto, cambia tu visión del mundo por un minuto, y entonces realmente reflexionas. Acerca de cómo es que estamos aquí eh, Viajando en una roca que se precipita por el espacio Y nosotros somos capaces de enviar un proyectil hacia otro planeta Es simplemente alucinante Sé que hemos hecho esto varias veces en el pasado Y ya saben, tal vez la gente se entumece con eso Pero está en un lugar bastante extraordinario cada logro, cada vez